Hola a todos. Bueno, hay muchos factores que favorecen el ciberbullying, es decir, que hacen más fácil al acosador llevar a cabo ese tipo de ataques. En primer lugar, el hecho de que haya una pantalla por en medio, que no tengamos a la víctima directamente delante. Y en segundo lugar, el efecto dominó, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, dentro de un grupo de WhatsApp, una vez que uno suelta una broma, un chiste, un insulto hacia otra persona, que el resto de participantes nos ría la gracia y nos ciega el juego. ¿no? Por eso es muy importante que concienciemos a nuestros hijos de que no solo no ataquen, sino de que su, es su responsabilidad frenar este tipo de ataques y reportarlos. Muchas veces, incluso cuando nuestros hijos no tienen móvil, utilizan grupos de WhatsApp para coordinar tareas de clase o trabajos, incluso desde nuestro teléfono. Bueno, pues que tengamos en cuenta que este tipo de grupos pueden ser una herramienta más para ciberbullying para acoso. ¿vale? Bueno, ¿Y qué hacer si nuestro hijo es víctima de ciberacoso, en concreto a través de grupos de WhatsApp? Bueno, en primer lugar, hacer pantallazos de esos insultos de esos comentarios y dientes que pueda haber recibido en segundo lugar animarle a que nos lo cuente a nosotros a un profesor a algún adulto de su confianza para que se pueda tomar acción en tercer lugar si fuera necesario llevar ese teléfono a la policía para descargar esos archivos que son prueba de ese ataque y siempre siempre denunciarlo si es que se crean otros grupos u otros sitios en eh, plataformas digitales para hacer uso de estos para llevar a cabo otros casos de ciberacoso. Somos responsables del buen uso de las tecnologías por parte de nuestros hijos, en primer lugar dándoles los conocimientos necesarios para que ellos puedan hacer buen uso de estas y, en segundo lugar, igual de importante, es dándoles ejemplo e implementando esos consejos de buen uso que les estamos enseñando. En Captain.com tenéis acceso a nuestro programa de Escuela, que a través de los centros educativos ayudamos tanto a profesores como padres como alumnos a seguir creciendo en el ámbito digital. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.